de la Vila Universitaria nos adherimos a la gran campaña de recogida de alimentos que se está haciendo por toda Cataluña. El objetivo es recoger alimentos de primera necesidad para cientos de miles de familias desfavorecidas. Por todo ello, te pedimos su colaboración, haciendo una aportación de algunos de los alimentos necesarios. Te pedimos aceite, leche, azúcar, sal, pasta o harina, entre otros. Puedes dejarlos en los diversos puntos de recogida que hemos establecido por toda la Vila, como las oficinas, la sala C, el Frankfurt y el super. Los alimentos recogidos en la Vila los entregaremos al Banco de Alimentos de Cerdañora del Vallés. Las aportaciones de alimentos se pueden hacer hasta el de 10 de diciembre. Muchas gracias por tu colaboración. A continuación, las noticias más destacadas en la residencia. Este informativo ha sido producido por Jody Gaya, Eric Cuesta y yo, Angie Garvin. El 27 de noviembre se celebró el mercadillo de segunda mano. En este mercadillo, los residentes de Vila pueden intercambiar cosas, venderlas o comprarlas. La única condición es que tenéis que cuidar de vuestros objetos, esperando a que aparezca un posible comprador. El precio podéis fijarlo vosotros o acordarlo con la persona que os quiere comprar. Para participar debéis llevar la llave de vila. El 3 de diciembre se celebró la última sesión de cine en la sala C. La película Pulp Fiction de Quentin Tarantino fue la escogida. El equipo de dinamización ha finalizado las sesiones de cine este año, pero en enero volverán con las películas más interesantes para los residentes. Como habéis observado, el campo de fútbol ha sufrido una reciente modelación. Óscar Jiménez, jefe de recepción, nos explica en qué han consistido esas reformas en el siguiente vídeo. Hola, con la voluntad que de que es nuestra residencia pueblina de las mejores estaciones esportivas, Vila Universitaria, desde el curso pasado, está aportando a termo una serie de basuras para mejorar estas materias. El año pasado ya habían habilitado un campo de básquet. Eh, ven mejorar la instalación del voleibol, sobre todo el drenatge que era deficiente, y a curs este curso eh, para acabar esta serie de actuaciones, que hem fet es unas mejoras al campo de fútbol de gest artificial. Básicamente estas mejoras son tres cosas que se han fet. Para el par de una empresa es eh, Se ha fet una trabajada de descompactación del caucho, repartir el caucho para evitar lesiones. Se ha hecho una reparación del Central Camp que había un SOT que era para ellos, y se ha replantado también la artificial nova. Y se ha hecho un trabajo muy importante, de treure las arrels de las colindans per para eh, que no haya un desnivel als los laterales que también era para ellos. Y además, en principio, creían que las instalaciones han quedado eh, adecuadas para la práctica del sport. A continuación, os explicamos la adaptación que tiene la Vila Universitaria a los estudiantes discapacitados. La residencia cuenta con apartamentos adaptados en la Vila 1 y la Vila 2, dependiendo del grado de discapacidad se escoge apartamento. Los apartamentos de Vila 2 están totalmente adaptados y domotizados, además de contar con una grúa. Los apartamentos de Vila 1 que están adaptados son los módulos. Os dejamos un fragmento de la entrevista con Herida Falcó, jefa de alojamiento, que nos habla sobre la atención que tiene Vila a los discapacitados. De la universitaria, hacemos un listado de la gente que tiene qualsevol de discapacidad, que puede ser movilidad, ve sordera, gent invident o gent amb un altre tipo de, de discapacidad. Y todos aquests sí que els tenim controlats si tienen algún problema, ¿vale? Per si hay una emergencia, bueno, que se sabemos a están, porque a lo pues necesitan más recursos a la hora pues, de una evacuación, o que cau a tierra y está solo el apartamento. Bueno, pues que si revan una trucada de un apartamento donde hay un noe y que vivo sobra todo sol, entonces cuando tener una miqueta, pues cuidado que aquí el apartamento, si hay es que tengan discapacidad y viven sols. pues si tienen igual sobre la pues hasta una miqueta més al caso de él. Os recordamos que el jurado del concurso de Navidad se pasará entre el 10 y el 16 para valorar los pisos. Dentro de la vivienda tendrá especialmente puntuación la decoración del ventanal del comedor. En los edificios o los módulos se puntuará la ventana. En el momento de la visita del jurado se tendrá en cuenta el ambiente navideño, como villancicos y canciones relacionadas con la Navidad. Y a continuación os dejamos con los deportes, con Jordi Gaya. Durante la semana pasada se disputaron los partidos correspondientes a la octava jornada de Liga. El resultado más destacado fue la derrota por la mínima del Atlético, pero no demasiado, que perdió ante el equipo internacional tanto liderato como sus primeros puntos de la temporada. En imágenes vemos el primer partido de la jornada, que enfrentó a los conjuntos del Club Río Ebrio y el Weismann, y que terminó con la victoria de los de las tierras del Ebro por 7 a 4. En los primeros compases del encuentro, el Río Ebrio no terminó de hacerse con todo partido. Esto permitió que el Weismann dispusiera de algunas oportunidades como esta, pero no consiguieron más. Ante esta situación, el Río Ebrio se puso rápidamente a las pilas y empezó a encarrilar el partido a base de goles, como estos de chevy juan que sirvieron para situar el marcador en un claro 5 a 1. Lejos de bajar los brazos, el Weisman aprovechó la relajación defensiva de los ebrios para seguir acechando la portería contraria. Su esfuerzo consiguió reducir la distancia en el marcador, pero no lo suficiente para evitar la victoria final del río ebrio por 7 goles a cuadro. Bueno, eh, una nueva victoria del río ebrio, hemos ganado 7-4 esta vez. Eh, yo me quedo con lo importante que es que todavía no hemos perdido ningún partido. Eh, en cabeza eh, el Atlético, pero no demasiado, Tenemos ya ya se nos está escapando, lo tenemos a seis puntos o así, pero nosotros vamos a lo nuestro e intentar quedar por las primeras posiciones. Eh, por lo negativo, creo que íbamos ganando 5-1, casi portería embatida, pero lo que nos pasa en muchos partidos. ¿no? Nos hemos relajado atrás y hemos concedido varias ocasiones y casi nos llevamos un susto. Entre este partido y el siguiente se realizó el entreno semanal femenino. Esta actividad es gratuita y se realiza todos los lunes a las 9 de la noche. Terminado el entrenamiento, se disputó el partido de las 10, que finalizó con la victoria de Obadibi Club sobre el intermitente fútbol club por 10 goles a 4. La jornada número 9 estuvo marcada por el aplazamiento de la mayoría de sus partidos. Solo se disputaron dos, destacando el choque entre los Penes del Infierno y el FC Río Erbio. El equipo de los Penes del Infierno, que estrenaba liderato, empezó el partido muy enchufado, tanto que consiguió adelantarse en el marcador en una de las primeras jugadas del partido. Pocos minutos después, los de Rojo conseguirían marcar su segundo gol, gracias a un disparo que, en tocar ligeramente en un defensa, hizo inútil la estirada del portero Erbio. Cuando peor lo estaba pasando el río Ebro apareció Aleix para recortar distancias en el marcador. Unos minutos más tarde, el delantero Ebrio Adrià se inventaba esta bonita vaselina para empatar el partido y devolver, de esta manera, las esperanzas a su equipo. Finalmente, los goles se fueron sucediendo de un lado a otro, dejando el marcador final en un ajustado 6-5 a favorable a los peores. El río ebrio intentó conseguir el gol del empate, pero se encontró con este disparo de lamas al larguero y este paradón del portero río. Por su parte, el equipo de los penes del infierno intentó sentenciar el partido con algún gol más. Primero se encontraría con esta parada del portero ebrio en un disparo de falta, y después con la madera, que repelió este cañonazo.